count three minutes three minutes starting now Second timer for nine minutes, and we're starting now. minutes done three minutes added to your three minute timer Hola, Lumpi. ¿Fallas técnicas? ¿Qué, ¿Qué fallas técnicas? ¡Oh, se murió una cámara! <ríe> oh. No, son camarones vamos a comer camarones a ah, la feinstein te referías a esa imagen que está ahí esa imagen es un filler por eso que sale así es la imagen gambas ¿qué es gambas? No es como le dicen en Brasil, creo. O es como le dicen los gringos. Como los gringos piensan que los, <ríe> los latinoamericanos dicen camarones. Los españoles le dicen gambas. Nunca he oído gambas. Pero creo... Creo que una vez que fuimos a New Orleans, había un restaurante francés. O como, pero un, no sé si es un restaurante francés, pero como es New Orleans, me imagino que es francés. Pero había un restaurante donde cocinaban... Mariscos. Creo que, te, que la, el nombre del restaurante tenía una G, pero no me, no me acuerdo si era una camba o no sé qué era. Después puedes comer? Sí, creo que sí, creo que, no, sí, creo que sí. Hoy no trabajé a la mañana porque fui al hospital, fui a hacerme un examen de sangre toda la mañana. Me demoré como una hora en ir, 40 minutos allá y una hora en volver. Así que ando como con energía como para trabajar la noche. Gracias. Sí, ¿De qué me había enfermado? No, no de nada en particular, pero no sé si te hablé eso de estar constantemente cansado durante más de un año. Eh, todavía no sabemos por qué. Una... Eh, asunción normal Asunción Presunción Presunción normal Sería simplemente Quizás ando flojo y no quiero trabajar Y por eso es que no puedo no he podido Trabajar mucho durante el año pasado Lo cual es posible Porque he cambiado de trabajo El, el año pasado Otra cosa que podría ser Simplemente quizás es por ganar peso Quizás por ganar peso que he tenido cansancio, y me ha costado trabajar, concentrarme, todo eso pero de tanto que, que dura, y por la edad también, pero de tanto que dura me está entrando las dudas entonces me he estado echando, haciendo test de coronavirus, test de sangre, el estado de ánimo claro, sí entonces en eso hemos estado tratando de averiguar qué está pasando y lo otro es que el doctor seguía, bueno, si es cansancio, lo más directo es falta de sueño. Y como usas una máquina CPAP para respirar de noche, eh, ¿qué, ¿qué tal si chequeas si esa máquina está funcionando bien o no? Porque si está mal funcionando, te, te afecta el sueño y eso te va a, a arruinar toda todo la condición, ¿no? la condición física y todo eso. inflamaron ganglios del cuello parecían pelitas y pensaba que tenía el ¿no? <ríe> ganglios del cuello ganglios son ahí el, ese saco lin, linfático donde se donde los glóbulos blancos almacenan las células muertas ¿no? cuando entran bacterias las células blancas lo atacan y lo matan, matan las bacterias y todas las células eh, la sangre muertas y, y las bacterias muertas lo almacenan en esos sacos linfáticos. Eso es la ganglia, ¿no? Y se inflama por ahí. Claro, claro. Ok. Era una infección por convivir con animales. Mm. Ok ah o sea tú vivías como murciélagos mm, ok entendible muy entendible y pero tortillas para comer es que mi nivel de cocina es muy bajo lo único que sé hacer bien es cortar con el cuchillo bien ese es el único skill que tengo entonces todavía estoy como aprendiendo las cosas entonces estoy suscrito a este servicio de donde te mandan estas recetas te mandan estas recetas junto con los ingredientes necesarios para para cocinar los cosas entonces, a, dependiendo de la semana, eh, estamos cocinando tortillas, dependiendo de la semana, estamos cocinando eh, carne, vegetales, varias cosas. Pero, en general, todavía estoy como tratando de entender lo de la cocina. Hey, Google. Comes Three minutes. Three minutes, and we're starting now. Huevo working today, so we're Ah, es como repetición. ¿Cuánto te sale la suscripción? La suscripción es... Onda, que estoy cocinando aquí ahora, todo este paquete de un platillo para dos personas es 20 dólares. Pero tienes que ordenar mínimo 3 a la semana. Y te llegan 3 un día de la semana. Y me llegó ayer, creo. Ayer. Se paga 60. Si ordenas menos de 3 te cobran por... cómo se dice... te cobran extra por la entrega pero si, si ordenas 3 pagas 60 y eso es todo es un poco caro un poco caro si yo uno supiera cómo cocinar bien número 2 no me aburre la comida número 3 el único, la única extracción durante la semana que tengo es comer si eso no, no fuera el caso estaría comiendo cosas más baratas creo y gastando menos en la comida estos días me sale como casi mil dólares al mes por la comida entre esto estoy suscrito a dos compañías de estos y, una, y compro ¿cómo se dice? comestibles extra cartón de huevos comer de lo mismo eh, no es bueno para tu equilibrio alimenticio hombre es que comer una variedad para estar absorbiendo diferentes tipos de vitaminas calcio varias cosas comer puro huevo eh, está bastante bien pero le falta ¿A qué hora me duermo? Como. Por ahí en febrero solía dormir más tipo medianoche, entre las 11 de la noche y 1 de la mañana. Pero últimamente este mes he estado durmiendo un poco más temprano, tipo... tipo 10 a 11 por ahí, 10 a 12. comiendo con este servicio es como descubrir que existe esta cosa que se llama orso que es pasta, pero es pasta con forma de arroz y es súper rico o por lo menos platillos que, que incluyen este orso todos han sido súper ricos no sé, se siente como sabor a casa, no sé por qué pero es como súper calentito recuerda a casa todo eso. vale la pena que, que el servicio yo creo que para la gente que vive, que vive sola creo que vale la pena porque te da, puedes tener un montón de variedad a sabor de comida de la abuelita es que si eso vale la pena o si vale la pena este servicio el Blue Blueyford Qué es pregunta? Yo creo que este servicio... Vale, vale la pena para gente que es sola Porque tienes un montón de variedad De tipo de comida De semana a semana Cada semana estás probando algo diferente Y a veces cocinas algo que nunca has comido antes Y siempre algo interesante Y sabe rico Y aprendes nuevas técnicas, etc. Entonces yo creo que está bien Porque tratar... En teoría, es más barato comprar en el supermercado Pero tratar de encontrar los supermercados que venden todas estas especias Todos estos ingredientes diferentes y todo eso, eh, no es fácil Hay que andar buscando Muchas de las cosas que están aquí son, son ingredientes de especialidades Hey Google, turn off kitchen Podemos unas... Es muy liviano el platillo es yo creo que es bueno comer liviano típicamente estos platillos que te dan típicamente tienen entre 600 calorías y 1100 calorías es ese es el rango este probablemente tiene unas no sé 800 De hecho, a este platillo le agregué varias cosas. Le agregué más tomate, le agregué el brócoli, que no venía, pero me sobraba brócoli, y la semilla de... ¿Cómo se llama? La semilla de girasol. Sí, me gusta la comida china. tu comentario sobre la comida china dices que lo que está diciendo es que la comida occidental es más dulce y la comida china es más salada eso no es cierto en la, en la cocina china hay comida salada, hay, co hay comida dulce, hay de todo picante y, y muchos platillos que combinan varios, que combinan lo salado con lo dulce, etc. ¿Es más dulce la comida china? Mm, eso depende. <risa> eso creo que es muy específico a tu, a tu restaurante. <risa> me confunde porque eso me recuerda un poco los comentarios que he oído en Chile. Recuerdo que en Chile estaba yendo a la escuela y la mamá nos preparó almuerzo para comer en la escuela y un día llevé un sándwich, un sándwich que tenía... Jamón, eh, ¿cómo se dice jam? Jam. Pero jam. <ríe> hey Google, how do we say jam in Spanish? In Spanish, that's mermelada. Eso mermelada. Entonces, el sándwich tenía mermelada. Jamón, huevos. Mm, creo. Yo, eh, me, ellos preguntaron, oh, ¿qué comen los coreanos como sándwich? Y le dije, ah, oh, mira este sándwich que comemos. No es un sándwich coreano, bueno, es un sándwich normal. Ok. Pero ellos eh, les horrorizó que en un sándwich estuviera la mermelada, que supuestamente, bueno, es, pero supuestamente... Un sabor dulce junto con el jamón, que es un sabor salado. Y decían: ¿Cómo es posible que combines el, el, el, el dulce con el salado? ¡Qué asco! Así es como los comen los coreanos: combinan el, el, el dulce con el salado, etcétera Y tenía esta mentalidad dual del dulce y el salado. <risa> eso, no sé, me parece me parece raro porque hay muchos platillos no solo coreanos en todo el mundo que combinan muchos sabores y de hecho cada especia o ingrediente tiene una gama de sabores, no es que el jamón sea algo salado, el jamón tiene varios el jamón es un poco dulce también no <risa> es no, no, el jamón no es no, eh, no es una, una comida salada es el, el sabor salado predomina en el jamón, pero también hay algunos sabores que son medio dulces y está el sabor de carne que, ¿cómo se le dice ese sabor? pero hay un sabor de carne que, que le dicen umami en japonés entonces esos varios sabores están combinados y no sé, la mermelada es predominantemente ¿no? azúcar pero también está el sabor original de la de strawberry, es strawberry, de la fruta, que es dulce más otro sabor que tenía la fruta original. Y todo se combina, se combina artísticamente para producir experiencias únicas en una comida. <tose> Por ejemplo, esta comida que tenemos acá. El caper que le agregamos. Nos está dando un fuerte eh, sabor salado. Pero tiene, viene con otros olores el caper. Mientras que... Ay, no sé. Pero me parece una metalía muy cerrada. Eso de clasificar cosas como salado. Esto es salado, esto es dulce. Yo creo que hay una... Hay una gama de combinaciones. Y, y los sabores básicos que existen no son dos, son cinco. <risa> el salado dulce, el umami, el adrio, ácido. El picante dicen que no es un sabor, pero en, el, en, el, en la cocina coreana el picante es muy fuerte. No sé si depende, pero yo creo, que, yo creo que hay un entendimiento muy dualizado entre el, el salado y el dulce en Latinoamérica por alguna razón. donde como ver un poco el mundo todo blanco y negro pero en vez de blanco y negro es salado y dulce <risa> o es salado o dulce oh, sí. Enchilarte es lo principal, pero me parece que, tuve que comer chile en exceso. Ajá. Ok. Poner mucho así. Mm. No, eso creo que es una, es una generación exagerada sobre la comida mexicana. <risa> Aunque se podría decir que como tendencia tiende a ser más picante. No sé. <risa> mm, tengo mis dudas. He comido comida mexicana, pero la comida mexicana que viene en Estados Unidos, ¿no? En la que se ha sido un poco regionalizado en, en California.